¿Qué tal? Eh, bienvenidos a una nueva transmisión en vivo. Estamos en los exteriores del BAN Ecuador, aquí en el Cantón Quevedo. Eh, bueno, dando a conocer las novedades, aquí se ha colocado una carpa, bueno, una pequeña mesa de información, como vemos en imágenes, eh, donde ya personas eh, interesadas, recordemos que ya hace algunos, hace algunos días se dio a conocer la apertura ya, para que las personas pues puedan, algunas personas ¿no? puedan acceder a créditos a través del Banco Ecuador al 1% a 30 años plazo. Eso pues eh, se lo dio a conocer ya, incluso hemos eh, conversado, entrevistado con la gobernadora de los ríos, quien dio, dio a conocer esta noticia a través de, las, bueno, a través de nuestras cuentas sociales. ...y bueno, vemos en imágenes que ya varias personas se han acercado... Eh, ...bueno, a, se han acercado para conocer un poco, ¿no? ...conocer un poco, están interesadas en acceder a este crédito... Eh, ...que, bueno, se ofrece especialmente a personas... ...especialmente a agricultores, a emprendedores, a mujeres... Eh, ...personas también naturales, que, bueno, son consideradas microempresarios como les dije, al sector agropecuario, a aquellos que se dedican a la artesanía, a aquellos que se dedican pues también a la pequeña industria, al microcomercio. Bueno, son algunas opciones que dio a conocer también la gobernadora de Los Ríos y acá pues están, están en, recibiendo ¿no? todo tipo de información para acceder a este crédito. Tenemos entendido, hemos conversado con la señorita que para bueno primero tienen que pasar un registro no tienen que pasar un registro en una página tienen que ir a la página de Ban a ecuador realizar una ficha de registro en la opción crédito oportunidades llenar un formulario de inscripción en el cual pues eh, bueno para ingresar pues le van a pedir el número de cédula la fecha de emisión de su cédula y también tiene que ingresar pues eh, bueno el código de seguridad que ahí se presenta no una vez que se realice el registro se le va a a presentar una ventanilla donde eh, va a ser un formulario donde se va a pedir datos específicos acerca de sus actividades, la actividad que realiza y otros datos personales. Además, ustedes eh, bueno, interesados nos llenan esa inscripción, llenan ese formulario, se inscriben y luego tienen que andar pendientes al correo, a su correo personal donde se les va a indicar si acceden, si son beneficiarios o no de este crédito No vemos por acá que ya hay, bueno, ya no hay personas Pero hace un momento ya, eh, bueno, algunas personas ya fueron evacuadas rápidamente Se preguntan todas las inquietudes eh, que tienen, ¿no? Así no una mesa de información Y bueno, una vez que ya... Amiga, amiga, buen día, ¿cómo estás? Supongo, supongo que usted está aquí porque está interesada en, en, en esta nueva eh, buena oferta ¿no? del gobierno nacional. Sí, ¿Qué le parece? Muy buena la, la oferta y todo, o sea, para beneficio del, de, sobre todo de una de la mujer, pero hay que ver si uno aplica o no aplica primero. Claro, tienen que llenar un formulario. Sí. Y Sí, hay que llenar todo ese formulario y la verdad, ojalá que yo aplique también así, porque yo soy madre soltera y quisiera emprender, pero hay que ver. ¿Cuánto quiere prestar usted? Para, ¿Qué actividad quiere realizar con ese dinero? Quisiera ponerme más que sea una tiendita en mi casa, algo para sobresalir y sacar adelante a mis hijos, ¿no? ¿Cuántos hijos tiene usted? Tengo dos niños. Niño madre niño especial. Sí. ¿Un niño especial? Sí. ¿Discapacidad de cuánto tiene? Todavía no está, tiene carnet. Ah, ya no tiene que eh, ver. ¿Usted vive en dónde, amiga? Eh, ¿Vive aquí en Quevedo o viene de parroquia? No, yo vivo aquí en Quevedo. O sea, donde yo vivo pertenece aquí en Saloma, ah, Pero se me hace más cerca aquí. Vivo en Pambilar de Minuape, por Cañalito. ¿Qué? ¿Cómo se enteró de, de los créditos que, se, que eh, se están otorgando? Por la información en las noticias, en el Facebook sale, o sea, cada momento salen. En... ¿Ya llenó el formulario usted? No, todavía no. Recién voy a ver... Sí, ¿Qué, le, ¿Qué le comentó la señorita? ¿Tiene que presentar algún documento aparte de la cédula y en el formulario? Eh, primero hay que llenar, ingresar a una página y de ahí llenar todos los datos que uno quiere para ver si uno aplica o no aplica. Y según eso, piden un, algunos requisitos que son básicos, no son tan, tantas cosas ni no nada. En este caso? Sí. sí. Bueno, entonces esté con con la esperanza de que pueda aplicar y poder realizar bueno, la tiendita ¿no? que usted desea y poder sustentar a la familia. No claro, sí, ese es mi propósito, pero vamos a ver si se puede o no se puede. Bueno, amiga, ¿le, ¿nos recuerda su nombre? Ligia Miranda. Ligia, sí. Muchas gracias, estimada Ligia. Bueno, ahí está, amigos, la opinión de, aquellos, de aquellas personas interesadas que se acercan a conocer un poco la información. Estos, eh, bueno, créditos de las oportunidades que se les ha llamado no eh, hasta 30... ...años, plazo, el 1% de interés, eh, créditos hasta mil dólares... ...creo que tengo entendido que se están, se están, se están ofertando... ...y aquí se ha colocado pues, una mesa de información para que ustedes puedan... ...bueno, aquellos que estén interesados en acceder y quieran... Eh, ...bueno, esto, esto está direccionado especialmente al sector agricultor... ...a madres solteras, a microempresarios a aquellos que quieren emprender, personas que también, eh, bueno, en este caso, pues, eh, son de algún tipo de, de, del programa del MIES o del programa del Estado, entonces también pueden venir y pedir, y pedir información, ¿no? Como les estaba indicando, igual, eh, ustedes tienen que entrar, eh, van a Ecuador, realizar un registro, ahí se les eh, tienen que llenar un formulario y una vez que llenen el formulario, pues, después tiene eh, les, se les va a presentar un correo donde se les indicará si ustedes cumplen eh, con los requisitos para acceder al crédito que está ofertando el gobierno. Una vez que ya estén ustedes eh, parte de la lista de los beneficiados, tienen que presentar también algunos requisitos como la cédula, el certificado de votación, eh, la planilla del servicio básico, la planilla, documentos, que respalden también los ingresos que percibe, bueno, que percibe eh, si usted realiza alguna actividad económica y también otros eh, otro requisito que dice por acá que en caso de declarar patrimonio también ajustar un documento de respaldo, matrícula, impuesto predial, etcétera Bueno, son los requisitos que se están pidiendo si en este caso eres beneficiario de el, del crédito que está ofertando el gobierno. No sin antes, como les dije, tienen que ingresar a la página de Ban Ecuador y llenar un formulario donde ustedes van a, a través de ese formulario, van a tener que ser elegidos por, la, por las autoridades, por las personas encargadas de este crédito. Así es, amigos, se han colocado algunas sillas, poco a poco ya están llegando los, los, las personas interesadas a este bono. Así que queremos también conocer su opinión al respecto. Son varias personas que en estos momentos pues quieren emprender. Recordemos que estamos en medio de una crisis sanitaria, una crisis económica muy grande en el país. Personas han perdido sus empleos. Eh, personas también han perdido su, su bono. Incluso este año, bueno, este nuevo gobierno se hizo una reestructuración. Se ha visto incluso que personas que realmente necesitan el bono, les han quitado el bono y... Esto ya se está dando a conocer aquí en el Cantón Quevedo, a, en este caso a la gobernadora, para que tome cartas en el asunto, porque hay muchas personas que tienen eh, esa necesidad de tener ese respaldo, esa, esa ayuda económica mensual, porque tienen algún hijo eh, con discapacidad, necesitan ¿no? esa ayuda, ese aporte del gobierno para poder sobrellevar esta situación. Sin embargo, les han quitado el bono, es lo que hemos conocido a algunas personas y que en estos momentos pues se encuentran eh, protestando protestando por esto no así que amigos es la información los créditos eh, se otorgan desde los 500 hasta los mil dólares y eh, está dirigido pues eh, principalmente a personas del sector agropecuario a mujeres solteras madres solteras, artesanías aquellos que se dedican bueno, al tema de de emprendimientos, eh, microempresarios, microcomercios y estas actividades. Amigos, es la información la información que tenemos a esta hora, así que ustedes, si ustedes están interesados en, el, en, estos, en este crédito, que es hasta 30 años plazo con el 1% de interés, pueden acercarse acá a este lugar, a, al Ban Ecuador, a los exteriores del Ban Ecuador de aquí de... El cantón Quevedo y también en Bahoyo también se ha se ha instalado también carpas ahí en el Banco Ecuador para que las personas se puedan informarse sobre este sobre este crédito que se está que está entregando el gobierno amigos es la información que tenemos a esta hora eh, para que ustedes puedan puedan venir ya vamos a preguntar hasta qué hora estarán atendiendo. Bueno, recomendamos igual que se acerquen, se acerquen. Nosotros estamos dando datos que se encuentran, obviamente, en, en, a que han informado la gobernadora, las autoridades. Pero para que ustedes tengan mayor información y puedan, eh, poder, puedan acceder a un crédito, pues les pedimos que se acerquen para conocer los requisitos que le piden eh, específicamente para poder acceder a estos créditos. Amigos, es la información que tenemos. Hay varias personas que están interesadas, que se han acercado con ese interés de poder acceder a estos créditos. Así que esperemos que se dé cumplimiento y que bueno, muchas personas que realmente necesitan puedan obtener este beneficio. Amigos, esa es la información. Gracias por estar con nosotros. No se olviden seguirnos en nuestras redes sociales, aldia.com.es aldia y también nuestra plataforma web www.aldia.com.es. Muchas gracias.